Sabías que la industria electrónica genera forts impactos sociales y medioambientales? ¿Y crees que a tu no te afectan? Minerales de sangre, explotación laboral, residuos electrónicos, programar y privativo, uso de ciencia programada. Intiwi de març y Mobile Social Congress. descobreix las alternativas.